en nuestro living de entrevistas en nuestro día de deportes sí. y en el marco de la semana de la mujer cómo no íbamos a invitarla a ella Juliana Díaz ¿Cómo estás? bien no muy contenta otra vez de visitarlos y un placer nos como encanta siempre. tenerte Gracias. bueno mujer completa Juli jugadora de fútbol presidenta de la asociación de fútbol femenino Mendoza colega nuestra periodista además y legisladora ¿Qué más Así querés? ¿Qué ¿Cómo más? ¿Cómo te alcanzan las horas del día, Julie? para todo lo que haces? Impresionante Qué miedo, ¿no? Porque uno escucha todo, <risa> Y sos tan todo todo joven además 28 años, bueno, Ajá. digamos que... Somos no, jóvenes, no, sí, sí. claro. <risas> Somos jóvenes y todas esta, estas responsabilidades que tiene uno trata de tomarlas con, con mucho cariño También con la alegría, porque no es fácil, ¿no? Asumir a, a veces estos roles ya <risa> a esta corta edad y, y bueno, nada, no disfrutándolo siempre al 100 Y dando lo mejor de mí, como siempre Me encanta, bueno, y además está el Facu con nosotros Por, por supuesto, supuesto, nuestro referente de deportes en el programa claro que Como sí. no iba a acompañarnos en esta entrevista Un gusto saludarlo, por supuesto Bueno, a un gusto saludarte, Yuli Queríamos conocer un poco, sobre todo, el rol de la mujer en el deporte este Bueno, sos una persona muy importante, además, ahora en la política Pero sobre todo, cómo es el, el ámbito de la mujer en, en, los, en los escenarios de poder Cómo fue que llegaste a ser presidenta de la Liga uh -huh. Y qué ha cambiado desde que asumiste. La verdad, como vos decías, eh, el ser mujer dentro de estos espacios es muy complicado uh -huh. y más que nada en lo que es el fútbol, donde es un ámbito totalmente machista y, y como varias de las mujeres hemos llegado así, ¿no? Golpeando puertas, uh -huh. quizás teniendo alguna que otra pelea, pero peleas buenas, ¿no? Pero claro. siempre defendiendo los derechos de, de la mujer, de la deportista. Y fue así, yo jugaba la pelota, empecé jugando eh, en cancha de once en el Deportivo Maipú y ahí mismo dentro del ambiente uno se va dando uh -huh. cuenta de qué es lo que falta, en qué claro. puede ayudar, ¿no? ¿Qué notaste en ese momento vos, Yuli, que dijiste, no, acá yo tengo que empujar un poquito más, quiero ser yo la que la que porte esta bandera para darle a las chicas qué cosa? Y la verdad es que nosotros en cada partido que, que jugábamos me daba cuenta que no teníamos los útiles correspondientes, como uh -huh. por ejemplo teníamos que salir a jugar con llores con que, que no eran de nosotras, uh -huh. con medias que estaban totalmente rotas, no utilizábamos las canchas que teníamos que tener, uh -huh. el formato del torneo era totalmente aburrido, donde no captábamos al público para que nos claro. vieran. estaba... Al... Tirado a un costado. Exacto. Era como, bueno, hagamos fútbol femenino, pero... Pero así nomás. Porque esté... Claro. Además, eh, hay una anécdota de ahí, es que a vos te entrenó eh, Anita Ontiveros. Eh, que juega en la selección argentina, Amigate. que hoy en día está en Islas Canarias. Exactamente, Anita es una Ajá. gran amiga que bueno nada tuvo que emigrar claramente porque vivir acá del fútbol todavía no, no, no se puede a pesar de todos <risa> los avances que hemos claro. tenido. Eh, lo cierto es que ella me, me entrenó y me acuerdo mucho una frase que ella me dijo que siempre yo hacía algo mal adentro de la cancha y le pedía perdón y yo siempre decía, perdón Anita, pero <risa> un día me paró y me dijo... Perdón no, dice anda a pedirle perdón a la iglesia Acá tenés que ir a hacer las cosas y si te Ajá. salen mal volver a hacerla uh -huh. y eso realmente me quedó eh, eh, en la cabeza, que todo el tiempo nosotros las mujeres andamos pidiendo permiso o perdón por hacer las cosas y no, hay que hacerlas eh, de una, hay que probar y si nos equivocamos volver a hacerlo y así fue no con una carpetita que, que hice con muchas ideas en la cabeza que ojo, también a veces medio que nos juega un poco en contra porque me dicen pará, piba, tenés un montón de cosas aflojá, <risa> claro. porque hay que hacer una cosa a la vez sí. y, y realmente fue así, dije bueno, no, esto Vez tengo la posibilidad de que, aparte, no era buena jugando a la pelota, lo admito. No, <risa> bueno, eso que sí, no. hay que verlo, eso claro. hay que verlo. Julie, a mí me han dicho que sí. sí. ¿Y ha sido fácil este proceso de crecimiento o de poder ubicar a la mujer en un mejor lugar? ¿Cómo ha sido este proceso? Mirá, la verdad que eh, es como una montaña rusa. Tenés momentos donde han sido muy buenos que hay que aprovechar al 100%. Sí, sí. Y hay otros momentos en el que son bastante complicados. Y los difíciles son cuando ya el ambiente futbolístico o dirigencial se está dando cuenta de que realmente estás trabajando por lo que querés uh -huh. y uh -huh. que claro. lo haces de manera responsable y que traes hechos, no palabras nada más. No, uh -huh. no ir y decir quiero hacer esto, aquello y demás. No, esta vez nosotros trabajamos con hechos concretos. Uh -huh. eh, teníamos en mente empezar a trabajar con una selección mendocina y lo estamos haciendo, uh -huh. viajamos a San Luis a jugar con un amistoso eh, esta, en el año pasado teníamos hecho, en mente tuvieron sí. buenos resultados, viajaron sacaron un empate, una victoria con el sub 20 exactamente, y sin haber a, entrenado absolutam absolutamente ningún día, uh -huh. fue una convocatoria uh -huh. de dos, tres días nada más, con jugadoras increíbles que tenemos, decidimos viajar a San Luis y así fue, ganamos y empatamos, entonces quiere decir que si realmente ya le damos claro. un objetivo claro, un proyecto donde vayamos a entrenar todos los días o, o día <risa> por medio y, y le damos las condiciones a las jugadoras es increíble lo que podemos llegar a lograr Y Yuli, cuando vos este, Ingresaste, fuiste presidenta En ese momento, para colmo, había un hombre este, Entonces fue como, bueno, un ah, cambio un hombre como presidente de nombre, la asociación femenina Claro, sí. ah, bien. bien. Un, un hombre presidiendo este, La asociación eh, femenina Entonces fue un cambio eh, abrupto uh -huh. Es decir, sí. se dieron muchos cambios juntos ¿Y lograste cambiar la perspectiva de género en los clubes? Es decir, que la mujer, porque muchas veces se las ve, pero no en el lugar del poder, no se la ve en la claro. mesa de uh -huh. dirigencia. Exactamente. Una vez que cambiamos, creo que nadie se lo esperaba porque todo el mundo, algunas mujeres como que amagaban a, a querer estar y realmente a veces las consumía claro. ya eh, el desgaste de querer sí. cambiar todo uh -huh. el tiempo las cosas y que no se le diera esa oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y cuando asumimos, eh, la verdad es que, que sí, obtuve el apoyo tanto de hombres como de mujeres, ahí realmente la cuestión de género va esa parte, eh, eh, apoyaban lo que era la gestión de lo que íbamos realizando y realmente fue totalmente distinto el cambio en un año nosotros pudimos hacer muchísimas otras cosas y también eso enseñarle por así decirlo yo aprendo mucho de la gente que está dentro de la institución como lo es la liga porque tienen experiencia y ellos me enseñan y nosotros también le enseñamos a ellos la generación ¿Seguro? que tenemos ahora no por supuesto. hablar de política de género o hablar de género las personas o a veces los hombres más que nada se asustan porque uh -huh. piensan que son cuestiones solamente de mujeres y no es no la, es un lo trabajo más conjunto Exactamente, y cuando nos sentamos y planteamos... Todas las ideas que, te, que queríamos hacer, que eran para mejorar lo que era la disciplina dentro de la comisión, obvio, todo el apoyo correspondiente lo tuvimos. Eh, eh, siempre era, dale para adelante, en lo que necesites, te podemos ayudar. Y así íbamos, ¿no? Eh, pudimos crear el primer protocolo de género dentro de la institución. Ah, después de 100 años. Fíjate mucho vos, tiempo. Sí, claro. Muchísimo mucho el tiempo. tiempo. Y aplicar ahora políticas de género dentro de la institución, capacitar al personal uh -huh. también que, que pertenece a la liga, no solamente el personal que trabaja, sino también jugadoras, directores técnicos, por es muy importante uh -huh. tener esa perspectiva de género, más que nada dentro del deporte, ¿no? ¿Seguro? Porque nosotros, eh, por así decirlo, eh, formamos jugadoras, formamos directores técnicos, pero primero que nada formamos personas y son todos padres, abuelos, hermanos, también madres, uh -huh. tías y no solamente la, capa la, la capacitación es para hombres, sino también para mujeres, ¿no? Porque claro. todos estamos aprendiendo, Entonces, incluso por yo supuesto. misma... Todos los días se aprende día a día algo. Y Julie, con... perdón, quería preguntarte desde tu lugar de legisladora, ¿vas a ir por, por este camino? Sin duda se te abre un, una gran puerta, ¿no? Estar allí en, en la Casa de las Leyes de la provincia como para seguir impulsando cada vez más el deporte femenino. La verdad es que sí, es un camino nuevo a recorrer con, con mucha expectativa, la verdad tengo mucha expectativa y mucha emoción también. Y como vos decías, es un camino en el cual hay que aprovechar Y por este lado, ¿no? Más uh -huh. que nada desde el lado desde el, del deporte Desde el género, eh, desde la salud Y este va a ser un camino para trabajar Codo a codo con, con dirigentes mujeres Para uh -huh. seguir creando también Dirigentas en diferentes espacios sí. No solamente en el deportivo Sino también hablamos de empresas De por lugares de, de, de todo tipo de trabajo Donde la mujer tiene que tener ese lugar Y que lo estamos creando, ¿no? A uh -huh. partir de varios ejemplos uno, uno claramente sí puedo ser yo pero hay muchísimos ejemplos. El año pasado hicimos un encuentro que casi siempre se hace ahora para el día de la mujer eh, con mujeres de todos, de todos los ámbitos de disciplina. Eh, había motocross, había uh -huh. karting, había padel, futsal, handball, boxeo, realmente y todas unidas. Eh, con este mismo objetivo, empezar a abrir lo que es, a nivelar la cancha, que así siempre le digo uh -huh. yo, para que en esos espacios eh, importantes también, como lo decía el Facu, dentro de esa comisión directiva, donde esté la mujer eh, apoyando y defendiendo las cosas Seguro. que otros no pueden no hacer. ¿no? Y Zuli, contanos este, cómo está hoy día el nivel del fútbol mendocino, pero sobre todo, este, qué es lo que falta para que una jugadora pueda vivir de eso, esencialmente, de jugar a la pelota. La verdad es que nuestro fútbol femenino está creciendo cada vez más y me pone muy feliz porque los cambios los hemos visto en muy poco tiempo. Sí. Eh, en cuanto a, a Mendoza es un semillero importantísimo sí, y lo tenemos jugadoras sí. rigurosas acá que van a jugar a, a equipos del mundo selección claramente ahora el ejemplo fue Kiara Singarela que está jugando en Olvidate. Estados Unidos convocaba no sé. por primera vez a una selección argentina entró cinco minutos tocó dos veces la pelota y e hizo el gol del empate sí. claro Entonces, está bueno creo que tenga que... visibilidad eso, eso es lo más importante creo la visibilización es el, el punto principal para que nosotras podamos seguir creciendo y a nivel de Mendoza lo estamos haciendo, hace poco las dos convocatorias que tuvimos para sub-20 y primera eh, llevamos siete jugadores en cada convocatoria y solamente uh -huh. de Mendoza entonces claro. ahí realmente está mucho nivel. el trabajo que nosotros estamos haciendo y a nivel Mendoza todos los años se suman más equipos para poder estar dentro de nuestra institución uh -huh. y eso también quiere decir de que estamos haciendo bien el trabajo de que vamos uh -huh. por el buen camino y más que nada una de las últimas noticias hermosas que tenemos es que volvemos a competir con inferiores, uh -huh. inferiores que hay nenas uh -huh. de 8 años que ya están Claro. Que tienen su lugar. Que se están que tienen... formando y de cierta manera ahora tienen allanado ese caminito, Exacto, ¿no? Es Quien sueñe importante. con dedicarse a eso, lo puede hacer. Exactamente, claro. lo puede hacer a través de nuestra Liga Mendocina, con trabajando codo a codo y obviamente los clubes también que cada vez se están, eh, a for, a, o sea, cada vez están queriendo tener más jugadoras uh -huh. y apostando más al fútbol femenino. Falta todavía, seguro, falta muchísimo uh -huh. camino que recorrer, pero lo importante es esto: que ya está allanado, hay que ir corriendo algunas piedras nada más, pero. Lo, el camino ya está libre para que cada Me jugadora encanta. pueda vivir. Perfecto. Y creo que está bueno ese mensaje, que es lo que decís, que lo importante es que la piedra angular ya se puso y bueno, a partir de ahora es seguir trabajando, pero ya están sentadas las bases. Porque ayer se daba a conocer una noticia eh, de Betty García, que en, en el 71 habían viajado y que cuando volvieron, el seleccionado este, argentino, femenino en el 71 de fútbol, volvió acá al país y eh, fue recibido eh, por nadie, es decir... Como por la cortina Exacto. baja, eso no pasa hoy en día y está bueno que no vuelva a pasar. No, increíble. Betty, hemos tenido la oportunidad de charlar con ella y se, a mí se me pone la piel de gallina escuchar ese testimonio, ¿no? De que tuvieron que viajar eh, sin botines, sin médicos, sin anónimas, nada. Anónimas, anónimas, a representar un país, fíjate. Exactamente, uh -huh. y cuando volvieron lo mismo y ahora uh -huh. están viviendo ese presente y con la selección argentina no pasa ahora. No tenían técnico ni siquiera. Nada, ah. nuestra no selección. Había nada. Nosotros ahora las estamos apoyando, viajamos. Uh -huh. Es increíble porque ahora se juega Copa América, después obviamente el Mundial y todo el mundo ya está viendo cómo hacer para poder viajar a ver la selección y porque dentro de la selección también tenemos muchas mendocinas, entonces nos empatizamos mucho con eso, así que no, fe, feliz de, del presente que estamos viviendo y también del futuro que vamos a tener en cuanto a fútbol femenino. Por supuesto, bueno, impecable tu este trabajo. la verdad que te Cerco, con mucho empuje, con muchas ganas y sin dudas una gran representante Muy para todas las chicas que aman el deporte en la provincia y que cada vez llegarán más oportunidades. Un dato Diciendo. más, es sí, claro. que Franco Pajarito juega con nosotros los días sábados a la claro, También. Ah, el el sí, hermano sí, el el colega también claro, colega Le nuestro, mandamos un Franco. beso no, no, un abrazo gigante abrazo, al franquito que, que lo queremos un montón. Julie, gracias por siempre placer. contar con placer, vos bien. en este espacio. No, gracias a ustedes. Me siento ya de la casa. Pueden contar conmigo de verdad para lo que necesiten y gracias por visibilizar también el deporte. Un placer para nosotros. Momento de pasar a la cocina. Rapidísimo, Vito. Sí. ¿Cómo vamos por ahí? Ya terminando me imagino.